Simplemente digo que o se haga justicia, que los que lo maten que paguen, con una condena de 30 o 20 años, porque por más de yo todo ahora, como yo estoy dolió cabeza, ni hablar puedo, casi. ¿Tú ¿Cómo era tu padre? ¿Qué puedes decir de él? Era bien, papá pues para mí era bien. Era una persona, persona bien de trabajo. Ya trabajando, vendiendo cigarrillos, que lo veía, tú sabes. Yo como le digo, a él quizás fue a cobrar lo de ahí para allá. Y pues lo mismo de él, mira lo, la tragedia que pasó. Todo lo que yo vecino, todo el mundo como ¿cómo se que... llamaba tu papá? así, sobró ¿cuántos años tenía él? no sé que haga justicia porque ellos mataron a una gente seria una gente trabajadora ¿tú me entiendes? y los que lo mataron fue entre ellos fue puñal... entre tres entonces entre tres, ¿qué se dice? ¿por qué para el caso? no, que ellos le debían un dinero a ellos ellos, ellos, ellos le debían un dinero a ellos. ¿entonces? ¿eh? entonces él fue a cobrar lo que él fue a cobrar el dinero también ellos le han robado un alambre que tiene una casa de alquiler para allá a la Vita del Valle, y ellos le, le, le prendieron la puñalada y mismo. ¿Cómo se llamaba tu tío? El Narciso Rojas. ¿A qué se dedicaba él? ¿Eh? Él trabajaba, vendía, vendía cosas en la calle, vendía plátanos, de todo, de todo, cositas, un hombre serio. ¿El nombre tuyo es? wilson Dixon qué? Es mil dólares rojas.